Margarita Cedeño. Miren, es. Ay, señor, tú le das prueba a ese hombre. Y, y, y creo que Lionel está pagando. Margarita Cedeño está o no con Lionel. El país político se estremeció rum, en la tarde del lunes. Cuando el candidato a la presidencia por el PLD, Gonzalo Castillo, anunció que Margarita Cedeño de Fernández, esposa de Leonel Fernández, será su compañera de boleta para las elecciones de mayo. En las redes sociales, esta noticia ha generado un sinfín de comentarios y, por supuesto, un montón de memes sobre la relación entre Leonel Fernández y Margarita Cedeño. Fernández es el candidato del partido La Fuerza del Pueblo. Y que salió del PLD luego de las primaria Mientras que Margarita Cedeño ha sido primera dama durante dos periodos. Con Leonel y luego vicepresidenta de la República con Danilo. Señores, mírenlo ahí. Hay un videíto, villalona ¿no? por ahí. Fue un videíto cuando, cuando la, la proclaman a la... Ay. De inmediato, Margarita Cedeño tomó la... Señores, mí, mírenlo ahí. La dama le, le gusta, parece, ese puesto, ¿eh? Vice, pero la está abrazando mucho también. Eso no se puede. Mira, mira, mira, mira, agarró de la mano y todo. Pues si hombre está raro, se para, mira. Dios mío, Margarita Cedeño, candidata, vice presidenta de la República Dominicana, por el partido. Ay. Ay. Ay, Ay Dios mío. Ahora, quiero par de llamadas. ¿Qué usted cree? Miren los memes cómo andan ahí, Dios mío. Eso es lo último. ¿Qué usted cree? ¿Están o no juntos Margarita Lionel? 809-725-0505. ¿Qué usted opina sobre esa relación entre Margarita, el Penco o Margarita? Y Lionel, mire, mire, Házame el favor, pásame, ay, ay, no, no, así no, <risa> así no. Señores, a, a, a, hace unos meses nosotros hicimos, nosotros hicimos un sondeo. ¿Qué es lo que dice ahí? Ay, ay, ay, qué combo. Señores. Hace un tiempo nosotros hicimos un sondeo, usted lo puede buscar en YouTube. ¿Cómo es que está Villalona? Eh, un sondeo donde le preguntamos que si estaban de acuerdo que, que Margarita se quedara en el partido con Lionel. ¿Verdad? Que fue así, Villalona. Y, y que Leo salió del grupo. <risa> Son los memes que están surgiendo eh, sobre este tema. Yo pienso que Leonel Fernández tiene que quitarle hasta los hijos Margarita. Someterla. Yo, yo la someto. ¿eh? Porque no eh, tanta maldad. Ya eso no me habla de que, que no me vengan a decir yo, lionelita a mí, de que, que eso es estrategia. No me hable de eso, que ella se le viró. Popularmente hablando, Margarita cogió su rumbo y no pensó en el gatico de ella. Que está con la, ahora él tiene que buscarse una novia ahora, Lionel. Claro, es un líder, líder. Es un líder, la fuerza del pueblo tiene que buscarse una. Mira, mira, mira. Ay, esa foto debe picar ahí, ¿eh? Seguro los amigos de, de WhatsApp mandándole esa foto. Dime, Leo. ¿Qué pasó ¿Y qué fue? Pues la comadre no está fácil, compadre. Dice que la comadre no está fácil, ¿eh? Dios mío, la política, la política hay que tener cuidado. Con la política hay que tener mucho cuidado porque mira no está llegando esto, y ve, y ese le hace cama de la cuenta también, yo siendo leoné, y dejarlo le, le a los capítulos, porque está muy confiado en